Con relación al emprendimiento, ¿cómo vamos? Sabemos que agotaste bueno, todo, Agoté ¿no? todo. Repuse esto hoy a la mañana y agotamos todo y la verdad que ténganos un poquito de paciencia porque eh, es una cápsula de una emprendedora que lo hace a pulmón y... Claro, no, manejó las, o sea, no se manejan las dimensiones estas en un emprendimiento diario. Y, y, y nada, tenemos como para dos días de, de repartir los paquetes y volver a restoquearnos de, de toda la materia prima. ¿Este mismo gas pimienta fue el que usaste vos ese día? Sí, 22 mililitros, chiquitito, de ah, llavero. Chiquitito. Sí, de llavero. No, pero terminaron todos en terapia intensiva. Pero a los 10 minutos estaban cantando cumpleaños, por favor, ¿Lo marca ver? de oportunistas de que quieren sacar Guita, el abogado de canje, el programa de mierda, pedorro que tienen que les puso el abogado de canje y después dejan tirados a la víctima, ojalá que no le pase ¿no? ¿Podemos verlo? ¿El gas pimienta? ¿Lo tenés ahí o no? Sí, lo tengo acá sí, A ver. ¿Esto cuánto simple? está? Simple? Aproximadamente Este es el simple que está 3.000 no, perdón, ese está a 5.000 porque tiene llavero. Porque esto es para con colores fuertes para que vos lo encuentres en la cartera. Después está así, sin llavero, a 3.200. Y después está el grande, el, el grande a 2.500. Y después ver, este grande. kit a 9.100. Oh, ¿Qué okay. tiene? Tiene gas pimienta, tiene la alarma. Para avisarle a alguien que te están robando. Y tiene la manopla. También para los que en gato o soy gatubela. ¿Y esto está agotado? ¿Cuántos habías hecho? agotado, como 100 kits. En 24 horas se vendieron todos, todos, todos, todos, todos, todos, literal. O sea, hay una realidad que las mujeres se sienten desprotegidas y necesitan. Sí. Lo, pero pará, lo, lo pero todo, o sea, lo tiene mi vieja, lo usa mi vieja, yo se lo compré a mi vieja para cuando va del, baja de la parada del bondi. ya tengo dos cuadras largas, a oscuras, se lo había comprado a mi nana. Eh, no, no, yo, yo lo uso, o sea, lo, por algo lo tenía en mi casa. Eh, nada, me, me voy.